De lluvia, porque es nuestro nuevo desafío, o sea, nosotros no podemos seguir avanzando en esta cuestión que les estoy contando, si no empezamos a juntar agua de lluvia y ayudar al suelo a liberarse de todas estas sales que están complicando la vida. Bueno, nosotros tenemos este ensayo que les vengo contando y todo este gráfico se lo muestro porque es lo que nosotros pretendemos que ustedes aprendan a hacer, a ir planificando. A partir de 2014 empezamos a buscar un socio que se llama un fertilizante de bajo impacto ambiental, que es la ceramida cálcica, que le aporta calcio al suelo y libera en el suelo cianamida hidrogenada que ayuda a la solarización. Es un fertilizante que se sinergiza con la práctica de solarización para controlar patógenos. Entonces, bueno, empezamos con este tratamiento. Este es el se veía el rastrojo de, de Bostaza cuando lo aplicamos eh, con la aplicación de la cianamida y bueno, vemos que gracias a los tratamientos tenemos un buen control de Fusarium eh, y que con la cianamida hubo mejor control yo le dije a Romina Plata que había sacado todas las cosas estadísticas pero acá me quedó pero por qué no pero... Eh, bueno, seguimos después de todo eso haciendo eh, un almacido de batata y después del almacido de batata hicimos tomate les recomiendo que no hagan el almacido de batata y después tomate, por favor porque se nos morían todas las plantas de tomate fue como el juego de la boca cuando sacamos un número que nos mandó para atrás el juego ¿por qué? porque la batata tiene, podrán decir acá los batateros, tiene muchos problemas de enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Nosotros llevamos todos esos hongos al herradero. Cuando terminó el digo, los platines de batata estaban bárbaros. Pero cuando nosotros terminamos, el tomate que caía ahí era que se lo tragaba la tierra. Había mucha, había una efervescencia de hongos que estaban descomponiendo el resto de la, la batata. Y esto tiene que ver si vemos que los, los organismos como tricoderma cuando hay mucha materia orgánica el suelo no actúa tan bien ¿por qué? porque la tricoderma tiene un, una acción saprófita o sea, que le gusta alimentarse la materia orgánica cuando hay mucha materia orgánica la tricoderma no va a salir a matar un hongo para comer o sea, es como nosotros si nosotros podemos ir a comprar un pollo muerto no vamos a ir a matar un pollo para comer primero vamos a comprar pollo muerto y después vamos a en el último de los casos, vamos a matar a un pollo. La de mismo. si hay tanta materia orgánica, ella va a alimentar esa materia orgánica. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? Se nos molían los plantillos de tomate. O sea, que si vamos a hacer el básico de batata, hay que pensar en rotar con otra cosa. Pero bueno, después que hicimos... Eh, después del tomate, hicimos un cultivo de lechuga con muy buenos resultados, porque prácticamente... No tuvimos que aplicar plaguicida. Para esto, esto para nosotros es importante. Yo se los cuento por qué. Porque la solarización tiene un efecto contra muchos organismos que son eh, una amenaza para el cultivo. Porque la solarización desinfecta el invernadero. O sea, estamos desinfectando las estructuras y estamos eliminando, eh, porque muchos insectos tienen eh, pupas, por ejemplo, que habitan en el suelo, como en los trips, como la polilla del tomate. Entonces, nosotros estamos matando a muchos problemas que tenemos en el suelo. Nosotros tuvimos un cultivo de lechuga donde prácticamente no tuvimos que aplicar plaguicida, y para nosotros es un orgullo porque nosotros antes éramos de aplicar plaguicida. Yo cuando empecé a trabajar en INTA, apenas vi un problema, era de desesperación por salir a curar, porque como que no podíamos tolerar tener un problema de plaga. Bueno, después se sacaron muestras, hicieron los bioensayos. Y pudimos ver en los bioensayos un control también muy bueno de nematodos, como le contó romina, esto fue después de la tesis romina, 20 meses después de los tratamientos, teníamos un buen control de eh, nemátodos evaluado a través de los bioensayos. Así que bueno, habiendo hecho todo estos cultivos con el pequeño traspié del almácido de batata. Finalmente. Eh, hicimos la biosolarización con rastrojo de tomate, con el lago silvestre. Esta es nuestra chipeadora. La chipeadora es una herramienta muy buena para el biosolarizador. Ya que inventamos la palabra, la vamos a usar. Eh, tuvimos buen resultado. Eh, fíjense, 90 días después del tratamiento había buen control de hematos. Eh, ahora estamos haciendo la biosolización con brócoli y yo que nunca había nunca prestado atención a cómo son las raíces de brócoli o sea, las raíces de brócoli son esas raíces como, como dice la propaganda que son raíces pivotantes que nos van a ayudar a aumentar el drenaje en el suelo eh, nosotros las sacamos para estudiarlas pero si uno las, las deja tienen este, una acción benéfica eh, para el suelo bueno, posterior a estos ensayos nosotros tuvimos eh, el encuentro con Paulinelli Paulinelli hizo su experiencia estos son lo, los resultados de control de del el invernadero antes y después de los tratamientos el invernadero Paulinelli y él siguió trabajando eh, también gracias a Adolfo que, que nos ha acompañado, Pagalini y bueno, va a ser lo que les va a contar Néstor también hemos trabajado con un productor de Escobar Fíjense los bioensayos, fíjense en, en la tierra de Johnny Valverde, la diferencia entre antes de biosolarizar y después de biosolarizar. ¿Qué diferencia hay? Esto porque por una cuestión de sanidad y por los nutrientes que se liberaron del suelo. Bueno, este productor estuvo muy contento porque le resultó más fácil manejar la salida del cultivo. Él tenía muchos problemas de hongo en la lechuga y acá hay otra cosa que tenemos que ver ven, esto es una tarjeta hidrosensible ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay entre el área y el envés de la hoja de la lechuga? ¿cómo está la tarjeta en el vez? ¿ven que la tarjeta está amarilla? ¿saben por qué está amarilla? porque no le llegó nada de lo que aplicamos entonces, ¿qué difícil es manejar la sanidad de la lechuga? ¿por qué? porque nosotros si hacemos una aplicación podemos llegar a la pero resulta que en el enmez hay gran cantidad de problemas sanitarios. Por ejemplo, la premia es por una en el mes Entonces, sonarizar, eliminar los enfermedades que están en el suelo también nos ayuda con esta situación. Porque nosotros no podemos curar el enmez de la hoja de la lechuga. Y en Valverde pudo eliminar un problema muy importante que tenía el cultivo que era de ortiga. Él no podía cosechar espinaca por ortiga. Y con la solarización la pudo cosechar. Así que bueno, eh, esto es lo que le queríamos contar eh, Tenemos que también saber cuál es el problema Muchas veces no sabemos cuál es el problema Y esto se lo digo por la cuestión del suelo Mucha gente nos consulta Y el principal problema que tienen es la calidad del suelo eh, Finalmente nosotros fuimos evolucionando En nuestra manera de pensar y Empezamos a querer curar cada vez menos Ahora arriba, no solo en de abajo, sino arriba Empezamos a usar eh, trampa de feromonas para polilla eh, hicimos muy pocas curas hemos usado tractos naturales estas son las caídas de polilla en la trampa y que no aplicamos nada, nada para control de polilla el último cultivo o sea, esto es lo que estamos tratando nosotros de ir cambiando de, de una estrategia de curar apenas aparece algo a tener una estrategia y es lo que les queremos transmitir así que bueno, muchas gracias por escucharme eh, si quieren, quieren profundizar en algo que, de lo que yo les conté, eh, les pasamos unos links, pero también me pueden escribir. Eh, y bueno, esto es solamente un inicio. Nosotros la, la experiencia nuestra es que una charla es como, como nada. Digamos, dar una charla, si la persona no lo empieza a planificar, a ver cómo lo puede hacer, eh, es como solamente... Por eso nosotros queríamos invitar y eh, tuvimos suerte que aceptaron a productores que están trabajando en esto. Así que, bueno, le vamos a invitar a, a Néstor Paulinelli. Si les parece bien el orden, eh, estaba Néstor, Gabriel y después lo, Gabriel y Walter, ¿no es cierto? Gabriel está re serio, me preocupa, no sé si está enojado o qué le pasa. Al final, lo va en la presentación por Dormir, así que espero que haya traído. Ah, uno más. Bueno, eh, Néstor. Bien. Néstor Paulinelli es un pionero de la agricultura, fue uno de los primeros en producir amplio bajo cubierta y nosotros, nuestro invernadero, fue construido en la década del 90, en cambio, él en la década del 80, así que él tiene muchos de Serena bueno. Néstor, te, te dejo el micrófono bueno, Muchas gracias Buenos días a todos eh, Yo voy a comentar un poquito lo que me hace trabajar esta señora María eh, Bueno, eh, sobre la experiencia de su organización eh, muchas cosas ya me dijo María, toda la parte técnica de ello eh, y yo hice la práctica. Este, nosotros les voy a contar y si por ahí me pierdo en algo, ustedes no tengan ningún reparo en pararme, ni preguntarme, porque a lo mejor les inquieta algo que yo no, no lo tengo en mente en este momento, este, así podemos... Espero que se vayan conforme y podemos decir y contarles toda la experiencia que yo hice en biosolarización. Yo les voy a comentar cómo comenzó esto, Hicimos, ellos nos hicieron todo un estudio de suelo, que ya les dijo Mariel, eh, salieron muchos problemas porque en mi invernadero donde se hizo este cultivo está desde el año 82 trabajar. Entonces, ya prácticamente, si no hacíamos bromuro, no podíamos hacer tomate. Podíamos hacer tomate, no podíamos hacer pimiento, no podíamos hacer más nada. Ya estaban los suelos destrozados. Entonces, yo hacía bromuro. Hacía bromuro, pero el bromuro llegó un momento que se empezó a poner eh, mal. O sea, no mal eh, en el sentido del producir, mal para el bolsillo. En este momento una garrafa de bromuro de metilo sale 1.570-1.500 dólares. Así que fíjense lo que sale. Eh, para eh, 2.000 metros cuadrados de suelo. Y con tres rollos de nylon de 7 metros de ancho o 100 metros de largo de 50 micrones. Usted soluciona el problema con biosolarización Lo único problema que hay, lo que dijo María, es la temperatura Porque la, la primera biosolarización que yo hice fue en octubre Anda bien ya Teniendo un buen clima como tenemos este año Ya se va a poder hacer ahora en octubre Para trasplantar eh, los primeros días de diciembre, por un mes Bien. Yo le voy a contar. Eh, nosotros eh, el cultivo mío es uno de un actio, el suelo de un actio. Metimos todo lo que era el desecho, incorporamos y le incorporo yo lo que no quiere nadie: abuelo, o sea, estiércol de gallina. Pero el estiércol de gallina, si ustedes lo, lo dejan. Este, amontonado 5 o 6 meses es otra cosa es un compost que va perfectamente bien no hay que abusar porque si ustedes abusan después tiene mucho nitrógeno el fuego la planta de tomate en principio se dispara hay que acostarla después yo me pasó eso en el primer, en el primer ensayo que hicimos la tuvimos que acostar la planta porque si no iba a obtener la primera floración a 40 centímetros del suelo, 50, la planta se viene muy alta, muy rápido, camina muy rápido. Pero después la producción fue pues separada. Entonces pues se la acostamos a la planta y la enterramos, hicimos echar más raíz y ahí este, ya la primera camada de del tomate quedó más cerca de, del piso. Este, bueno, nosotros hicimos eh, el rastrojo, eh, incorporamos en 2000 metros cuadrados, incorporamos 3000 kilos de, de estiércol descompuesto, más o menos. Esa es la proporción que incorporamos nosotros. Eh, preparamos y se lo plomo para plantar y ahí. Hicimos todas las mangueras de riego por boteo y ahí cubrimos con el todo el ancho del invernadero, 7 metros. Eh, lo tuvimos 30 días justitos. Yo a los 2-3 días que había tapado mandé a hacer el, el plantil y al mes estaba el plantil. Sacamos el aire, dejamos dos días destapado, hicimos un, una raya sobre el, el lomito y trasplantamos ahí arriba. Eh, las temperaturas llegaron cuando había. Lo tengo todo acá en el cuaderno. De verdad, yo lo puse en el PowerPoint. Ah, lo pusiste. ¿En lo que vos mataste o puse el PowerPoint? Bueno, ahí está todo. Eh, a ver. hubo temperaturas que llegaron hasta 60 grados 60 grados ¿Este era lo que vos 60. Sí, no sé si ahí está, sí, puede ser que ahí, está ahí está ahí está, ahí está ¿no? 60, 62 grados abajo del aire los días que había llegó a 30 grados creo que adentro del invernadero había 50 y después había Bajo abajo del año 60, 68 este, con un mes insuficiente es y eso que fue eh, todo octubre eh, esto fue eh, lo que hizo que el suelo quedara totalmente estéril nosotros trasplantamos eh, al mes de. justo el mes y mes, tres días ya fuimos trasplantar. Bueno, esto está todo, todo escrito, si Mariel quiere, este, lo tiene ella, ustedes quieren sacar algún, algún eh, cosa de, de cómo es. Este? ¿Cualquier dato? Cualquier dato, Mariel tiene todos los datos estos datos, tiene algunas fotos y... Yo lo que quería es explicar un poco el manejo cultivo si cambió la fertilización o si vos tuviste que hacer algún ajuste No, no, eh, fertilizar yo no, no fertilicé para nada después porque nosotros acostumbrábamos a fertilizar eh, o sea, en cosecha en cosecha, cuando está ya la fruta grande, empezar a darle para el color, firmeza, potasio y, y amonio, y eh, sulfato de amonio y sulfato de potasio. Pero en eh, esta cosecha no se da, no lo vi. No vi Y Inclusive en la que hice ahora, que es la foto que vos tenías de este hombre, en el de, hicimos el otro... El año pasado hice en enero y trasplanté en febrero y cosechamos hasta mayo de este año, mayo junio cosechamos Ese, Esa foto eh, es de ¿verdad? abril, esa foto que yo... De abril mm -hmm. estábamos cosechando, abril y mayo y bueno hasta junio, casi los primeros días de junio estuvimos cosechando ahí. Este, y no, no, no, yo no fertilicé porque ustedes vieron el, el tomate que tiene el hombre en la mano el tamaño que tiene se me, tuve tomate de 700, 800 gramos muy muy grande, muy grande. lo pudimos fertilizar por eso por, por el tamaño que vino de la fruta parte de la variedad era de tomate grande, una la otra no, una variedad no, una variedad era de de fruta más mediana, más chica, ese este, anduvo mucho mejor que este que vos ahora, Problema. Sí. Y de, en cuanto al uso de fungicidas y de insecticidas, ¿vos notaste algún cambio en el manejo sanitario? Eh, sí, fue eh, un año de, uno dice, de poca polilla, ¿no? A lo mejor había polillas, pero con el tema de la biosolarización este, ha desaparecido mucho. Yo, ¿no? muy poca fumigación, la acostumbramos nosotros a dar una vez por semana en el tomate siempre, como prevención, pero eh, problemas no tuve sanitario ninguno. En este último nada, nada. Y ahí le estaba mostrando a Adolfo, que lo tengo en el celular, la lechuga que hay ahora en este momento después de esa biosolarización. No, hay, no falta una planta tengo un trasplante de acelga también adentro extraordinario no, no, no hay ningún problema es eso toda la técnica que es muy muy buena ¿qué uso le das a los ¿Qué cultivo? Eh, el cultivo que hacía antes hacíamos de, de pimiento, tomate, berenjena, hacíamos todo, pero yo me vengo achicando mucho eh, eh, en, la, en la edad y me, y me vengo achicando. No, no hay personal, no hay gente para trabajar. No hay más gente para trabajar en la horticultura. Eh, o sea, quienes son los que trabajan, son los bolivianos. Y los bolivianos